Eh hey, hermano, ya tenemos 125 suscriptores, lo acabo de ver en Youtube Ah, ¿sí? ¿Sí? Bien, ¡Cómo que bien! Que tenemos que hacer un especial Y no tenemos nada preparado ah, Ostras, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Y si hacemos un directo? No, no, Que acuérdate de la otra vez que no vino ni, ni nadie, eh, tendríamos que hacer otra cosa porque tendríamos que prepararlo, bla, bla, bla, pero es que ya ya, ya, ya tenemos 125 suscriptores, es decir, que lo necesitaríamos hacer hoy mismo y, sí. y no vendría nadie. Porque no podemos avisar tan rápido. Uh -huh. Y una quedada. ¿Una quedada? ¿Dónde quieres quedar? Sí. Sin... Solo quedamos con nuestros amigos cuando vamos a cosas frikis, salón del manga, salón del cómics, idges, cosas así. ¿Dónde podemos quedar, eh? Sí, el, nuestro mejor suscriptor, el que comenta más y todo eso, creo que no es de aquí incluso. ¡Ey! Tengo una idea buenísima que nunca hemos hecho. ¡Un especial musical! Sí, claro, un especial de Gentleman.